aeróbico muy buenos días de juan pablo el día de hoy voy a hacer, voy a hacer 12 minutos de aeróbico cardio voy a hacer unos ejercicios que te van a ayudar a, a, a botar la grasa a ponerte siempre en forma ¿Qué mejor que hacer estos ejercicios vamos a iniciar con un poquito de movimiento en nuestro cuerpo eh, les recuerdo si sí. Si tú todavía no te has inscrito a este canal, escríbete a eso. No esperares que el tiempo pase. Así me ayudas a, a crecer, a mejorar. 12 minutos de, de puro ejercicio cardio aeróbico para ponerte en forma. Qué mejor que iniciar ahora. Ya las vacaciones se terminaron. Es tiempo de ponerte en forma. Ok, me voy a hidratar un poquito. Me voy a hidratar un poquito. Me voy a hidratar un poquito. Me, un poquito. me, un poquito. me hidrato importante la hidratación te puedes hidratar con lo que tú quieras agua, leche, vino yo me hidrato con agua, agua, agua ok, vamos a iniciar nuestro ejercicio cardio aeróbico vamos a hacer 40 40 segundos de, de, de, de trabajo con 3 segundos de recupero así de una tú cambia. ok vamos a iniciar vamos a iniciar en el, en el puesto en el puesto, en el puesto, en el puesto abro los brazos, abro un poquito me muevo, me muevo Doblo, doblo, doblo. pequeños saltico. No pierdo tiempo. Cardio aeróbico en 12 minutos con Juan Pablo. Se va. 4, 3. Ok, vamos a iniciar con un poquito de corsa. De, de, de, de atlética en el puesto. Un poquito de, de brinco. Lentamente, lentamente, lentamente. Serán 40 segundos. Me ayudo con los brazos, con los brazos me ayudo, me ayudo, me ayudo eso es, eso es, eso es eso es, salto, salto en el puesto una pequeña carrerita, carreritas a tu ritmo, así me gusta así me gusta te voy a poner en forma, después de estos ejercicios, tú le puedes hacer abdominales así vas a estar siempre en forma no, vamos a hacer, vamos a hacer abro cierro, abro cierro, abro, cierro lentamente. Hazlo a tu ritmo, siempre con control. Control, control, control, control, control, control. Abro abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro. Después de esto vamos a hacer el Jumping ya. Jumping ya, nuestro salto, salto, continuo, continuo, siempre con control. Ok, una pequeña cosa. Jumping ya, jumping ya, uno, ta, 40 segundos, lentamente. Si tú tienes problemas con la rodilla, eh, haz, haz el ejercicio que hicimos anteriormente, sin salto, sin salto, sin salto. Sin salto. Sí, continua así, continua, continua, amortigua. La caída, sí, eh, me gusta, me gusta tu motivación, me gusta que eres una persona activa. <ríe> todo este esfuerzo vendrá pagado, te lo digo yo, te lo digo yo. <ríe> El sacrificio, todo tiene un precio, ok. Bueno, nuestro próximo, ok, ¡avanti! ok. Vamos a hacer dos, dos, dos, dos. 1, 2, cambio, 1, 2, solamente 1, 1, 1, ok, vamos a hacer 2, 2, 2, 1, 2, cambio, cambio, 1, 2, 1, sencillo, ok, sencillo, doble, doble, doble, doble, 1, 2, con control, 1, 2, Dos, sencillo, sencillo, sencillo, sencillo. 12 minutos, doble. Dos, ok. Nuestro próximo. Vamos a eh, el boceador, el boceador. Tiro, tiro, tiro, tiro. Ah, la, defensa. Ah, la defensa. La defensa, la defensa, tiro, tiro, tiro, tiro, el puño, tiro, tiro, ta, ta, punta, punta. Tiro, ta, tiro, ta, ta, ta, ta, ta, tiro, tiro, sí, sí, sí, sí, tiro, tiro, puño, control, control, control, control, control, control, control, control. Nuestro próximo vamos a hacer cabina, cabina, cabina. Esto abro, cierro, abro, cierro con control, abro, cierro.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 abro, cierro, abro, cierro abro. ok, nuestro próximo ejercicio va, va, va 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, doble 1, 2, 1, 2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 de frente, ta. de frente, lado, ta. Lado. de frente, de frente, lado, frente, de frente, de frente, de frente, lado, lado, de frente, de frente, lado, lado, rodilla adelante adelante frente, de frente, lado ta. Abro lado, de frente, ah. ok, ok, squat, toco pie, no. abajo, toco pie, abajo, toco pie, mano contraria, Escuote. toco pie, la sentadilla, <ríe> <Tra>. ok, <ríe> brazo toca pie contrario, ah. eso ve, es. Sí. ta, ah. nuevamente abajo, Ta. abajo, Ta. abajo, Ta. abajo, abajo, Ta. vamos, sí, sí, vamos, sí, sí, sí, sí. ok, nuestro próximo ejercicio, patinado, guarda, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, continua, Ta. Ah, ah, ah. Continua, continua, continua, continua, continua Lado, lado, lado, lado, lado Amortiguando siempre el toco sí, te mantiene Estos ejercicios te van a ayudar a mantenerte en forma Solo 12 minutos Sí, mantente, continúa Ok, nuestro próximo skipping skipping skipping 1 2 3 toco 1 2 3 toco 1 2 3 toco 1 2 3 1 2 abro toco 1 2 3 abro toco 1 2 3 toco 1 2 3 abro toco 1, 2, 3, toco 1, 2, 3, toco 1, 2, 3, abro, toco 1, ok, perfecto, perfecto, ok, vamos a hacer una pequeña cosa de carrera, me muevo en el puesto, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, vamos a tocar el talón de atrás, toca el talón, toca el talón, toca el talón, la no, continua continua! continúa. Ah, toca el talón. Sí, vamos, vamos, sí, vamos. Sí, sí, ok. Ah, ah. Continúa. Toca talón. Toca talón. Toca talón. Toca talón. Toca talón. Toca talón. Toca talón. Toca talón. Toca talón. <tose> ok, ok. Mano toca, guarda. Uno. 2 1 2 nuevamente 1 2 1 2 solamente 2 1 2 2 alto 1 2 toca 1 2 1 2 toca toca toca 1 toca toca toca 2 2 alto 2 salto. 1 2 toca toca 1 2 2 alto 1 2 toca toca toca 1 Toca, toca, toca, dos saltos, dos saltos, uno, dos, nuevamente toca, uno, toca, toca, dos, ok, ok, vamos a hacer la pera, la pera, la pera, la pera, la pera, muévete en el puesto, muévete en el puesto, muévete en el puesto, sí, sí, estamos finiendo. estamos terminando, estoy aquí en una pista ciclable, estoy en una pista de la bicicleta, ok, ya voy a terminar, Mantente, mantente, mantente. Gira, gira, gira el puño. Puedes cambiar. Atrás, atrás. Puedes atrás. Atrás. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Continua. Continua. Continua. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tú puedes. Tú puedes. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Vamos. a hacer skipping. Tres veces. Una. Dos. 3 4 4 4. 1 2 3 4. SKIP! 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1, 2, 3, cuatro. skip. Ok, ok, ok, ok. Míralo acá. acá, míralo acá. Ah. Eh. Vamos a hacer escalar, vamos a escalar. Mira que yo no alzo la, la punta de los pies, la punta de pie no lo alzo más, no lo alzo, no lo alzo. Doblo la rodilla, doblo la rodilla, doblo la rodilla. Miro para frente, miro para el frente, lentamente, a tu ritmo tú no compites con nadie, tú compites contigo mismo, vamos, sí, sí, sí, sí, sí, Vamos escalando, sí, vamos, sí, fuerza, fuerza, cardio aeróbico, cardio aeróbico, ok, ok, perfecto, perfecto, vamos, vamos, vamos a hacer esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 9 10 arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lado 1 2 por el día de hoy, por el día de hoy hemos terminado nuestros 12 minutos de cardio, cardio, cardio. He una, hice una secuencia de ejercicio cardio aeróbico para ponerte en forma. Gracias a todas las personas que miran este canal de Fisimás en YouTube. Gracias, gracias. De corazón, Pablo. Ah, Fizzy Mass en YouTube.